Hola, te invito a que nos acompañes a nuestro Diálogo Vespertino a partir de este lunes 7 de enero. Objetivo, crítico y veraz, Diálogo Vespertino. Desde este lunes 7 de enero, a partir de las 5 y media de la tarde, por aquí, por el canal de los campeones. Luna Recuerda, lunes 7 de enero, Diálogo Vespertino, al